Hola, seguimos con los tutoriales de los fundamentos de electrónica digital. Estamos viendo los circuitos combinacionales y hoy vamos a ver el multiplexor de dos entradas. Te recomiendo que si no lo has visto antes, veas el tutorial del decodificador. Vamos a ponernos en contexto para ver para qué necesitaríamos un multiplexor. Imaginémonos que por cualquier motivo estamos solos en casa, que no podemos salir de casa y que queremos ver a nuestro amigo que está en su casa también y lo que se nos ocurre es coger una cámara, un cable y una pantalla y con eso podríamos ver a nuestro amigo. Vamos a suponer que el problema solo va en un sentido, es decir, que queremos ver al amigo y que no el amigo nos quiere ver a nosotros. Simplemente por simplificar. Bien, ahora supongamos que tengamos otro amigo y pues para ver a este otro amigo cogemos otra cámara, otro cable desde su casa a la nuestra y una pantalla y ahora podemos ver a nuestros dos amigos sin embargo podemos ver que tenemos dos cámaras dos cables y dos pantallas y esto nos sube el precio y por otro lado tampoco necesitamos dos pantallas pues porque con una pantalla nos podría valer ya que podemos suponer que en un momento dado solo vamos a ver a un amigo vamos a suponer que no podemos hacer dos cosas a la vez muy bien, en esta situación se nos ocurre en vez de utilizar esta manera de ver a nuestros amigos, de utilizar solo una pantalla, un solo cable y estas dos cámaras se pueden conectar con un interruptor de modo que si lo conecto a la casa de nuestro amigo A, vemos a nuestro amigo A. Para este interruptor tenemos un control que podemos cambiar al amigo que vemos. Podemos cambiar de nuestro amigo A a nuestro amigo B. Esto de aquí es un multiplexor. Tiene sus dos entradas, tiene una señal de selección y tiene una salida. Aquí en realidad va un interruptor. Con este interruptor si lo ponemos a 0, seleccionaremos nuestro amigo de la entrada a cero, lo veremos por pantalla. Y si cambiamos el interruptor a 1, seleccionaremos a nuestro amigo 1. Y lo veremos en pantalla. Cambiando el interruptor, cambiamos a qué amigo vemos. Con esto hemos visto la necesidad de los multiplexores que nos solucionan, nos simplifican y nos ahorran, el, por ejemplo, en este caso, el número de cables y las pantallas, pero podríamos utilizarlos para muchos otros motivos como iremos viendo más adelante. Así pues, este es nuestro multiplexor. Que si la señal de selección es 0, por la salida tenemos la entrada A. Y si la señal de selección es 1, por la salida tenemos la entrada B. Vamos a hacer la tabla de verdad de este multiplexor. Tenemos las entradas S, A y B. Tenemos la salida Y. Si nuestra selección es 0, lo que tengamos en A lo tendremos a la salida. Si por el contrario nuestra selección es 1, lo que tengamos en B lo tenemos a la salida. En estos dos casos nos da igual lo que haya en la otra entrada. Vamos a dibujar la tabla de verdad completa. Hemos dicho que si ese 0, lo que tengamos en A lo vamos a tener a la salida. Por lo tanto, todo esto va a la salida. Y de la otra manera, si tenemos en S un 1 lo que tengamos en B lo tendremos a la salida. Por lo tanto, todo esto va a la salida. Esta es nuestra tabla de verdad. Vemos aquí que A lo tenemos a la salida cuando S es 0 y que B lo tenemos a la salida cuando S es 1. ¿Cómo hacemos este circuito en puertas lógicas? Bueno, podemos hacer Carnal, Tenemos aquí este grupo S negado por A y tenemos este grupo que es s por b. En puertas lógicas sería algo así, en donde tenemos aquí s negado por a y luego tenemos s por b y hacemos la or de estos dos. Esto es la suma de productos. Aunque ya tengamos este circuito vamos a analizar su funcionamiento en puertas lógicas. Esto ya lo repasamos en el decodificador pero vamos a verlo de nuevo. Hemos visto que la puerta and Funciona como una compuerta, en el que en este caso vamos a suponer que B es la que permite o no el paso. Cuando B es 0, a la salida tengo un 0. Por lo tanto, cuando B es 0, no deja pasar A. Por otro lado, cuando B es 1, lo que tengo en A lo tengo en la salida. Por lo tanto, si B es 1, A pasa y lo tengo a la salida. Un inciso, estas señales B y A de aquí no son las mismas que esta de aquí. He puesto el mismo nombre, pero no tiene nada que ver. Esto de aquí es un ejemplo. Bien, si tenemos S igual a 0, tendremos aquí un 1 y aquí tendremos un 0. Esta señal A pasará por esta puerta porque tenemos un 1 en la otra entrada. Y esta señal B no pasará y tendremos un 0 a la salida. ¿Qué pasa cuando en una puerta OR tenemos un 0? Pues una puerta OR funciona al revés que la AND. Cuando tenemos un 0 en esta patita de la puerta OR, a la salida tenemos lo que tenemos en la otra entrada. Por lo tanto, deja pasar con un 0. Por lo tanto, en esta puerta OR pasará A a la salida. Así vemos que si S es igual a 0, a la salida tenemos A. Y vamos a ver el caso contrario. Si S es igual a 1, aquí tendremos un 0, Aquí tendremos un 1. B pasará por esta puerta lógica. Y A no pasará por esta puerta lógica, y aquí tendremos un 0. Recordando que un 0 en una puerta de OR deja pasar a la otra entrada, pues a la salida tendremos a B. Por tanto, si S es igual a 1, a la salida tenemos B. Bien, esta es la tabla de verdad. Aquí incluido las señales intermedias S1 y S0, estas de aquí. No es necesario, pero lo he incluido para verlas. Y bueno, tenemos que si S es igual a 0 a va a la salida y tenemos que si s es igual a 1, b va a la salida. Este es nuestro multiplexor y ya sabemos cómo funciona. s es igual a 0, a va a la salida, s es igual a 1, b va a la salida. Vamos a ver ahora que el multiplexor puede tener una señal de habilitación, un enable. Esto lo vimos también en el decodificador. Podemos poner el enable aquí, en otros sitios lo ponen aquí arriba y en otros sitios ponen simplemente un bloque y señalan dónde está la habilitación. También hay una forma estándar de representar un multiplexor. Nosotros no vamos a verla, simplemente saber que cuando tiene una habilitación, saber cómo funciona. Normalmente las habilitaciones funcionan a nivel bajo, con un 0, está habilitado, pero nosotros vamos a verla con un 1 simplemente por simplificar un poquito más, ya que suele ser más intuitivo verlo con un 1. Por lo tanto vamos a añadir la señal de habilitación a nuestra tabla de verdad y también vamos a añadirla a nuestro circuito. A ver cómo quedaría. Cuando nuestra señal de habilitación es 0, como hemos dicho que funciona a nivel alto, cuando está a cero no está habilitado y por lo tanto tendremos la salida 0, cero, independientemente de lo que tengamos en las entradas. Esto lo ponemos en la tabla de verdad y luego cuando vale 1 el circuito funciona igual. Ponemos un 1 en la habilitación y el circuito es como funcionaba antes. ¿Cómo haríamos esto para nuestro circuito? Bien, la forma más fácil es recordar lo que hace la puerta AND y poner la puerta AND a la salida de modo que deje o no deje pasar lo que daba el multiplexor. Por ejemplo, supongamos que tenemos un 0 en la señal de selección. Ahora imaginémonos que tenemos un 1 en B. Este 1 no va a pasar por esta puerta porque tenemos un 0 en la otra pata de la puerta AND y por lo tanto pasará un 0 por esta puerta lógica. En la otra puerta AND aquí tenemos un 1. En la A supongamos que tenemos un 1, pues pasará por esta puerta lógica y llegará hasta el final, lo que haría el multiplexor original sin habilitación. Ahora, si tenemos un 0 en la habilitación, no va a dejar pasar a la señal original del multiplexor y tendremos un 0 a la salida. Por el contrario, si tenemos un 1 en la habilitación, como tenemos una puerta anda aquí, un 1 deja pasar a la otra señal y tendremos la señal A a la salida, que en este caso es un 1. Así pues este sería nuestro multiplexor con habilitación hecho con puertas lógicas. Otra manera de hacerlo pues sería poner la señal de habilitación en estas puertas AND, haciendo entonces puertas AND de tres entradas. No voy a explicar el detalle, ya te puedes imaginar, cuando aquí tenemos un 0 tendremos un 0 a la salida y cuando tenemos un 1 dejará pasar a las señales. Bien, esto es el multiplexor con habilitación. Ahora vamos a ver cómo haríamos un multiplexor de buses. ¿Qué quiere decir de buses? Digamos que ahora A y B son señales, por ejemplo, de 4 bits en este caso, o de más bits, ¿no? En vez de un cable solo serán varios cables cada una de estas señales. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues podemos tomar los bits individualmente, este sería el bit 0 de A y B y el de la salida, y su señal de selección, Luego tendríamos el bit 1, que también tiene la misma señal de selección. Y aquí vemos que esto de aquí sería la señal de selección que va a este multiplexor y a este multiplexor. Tenemos el bit 2, que también tiene la misma señal de selección. Y el bit 3, que también tiene la misma señal de selección. Todos estos cuatro multiplexores comparten la misma señal de selección S. Nuestra señal A de entrada, que tiene 4 bits, de 3 a 0, cada uno de estos bits va a ir a su multiplexor correspondiente. La señal B, que también tiene 4 bits, de 3 a 0, cada uno de sus bits va a ir ordenadamente a su multiplexor correspondiente. Y las salidas de cada uno de estos 4 multiplexores van a la señal I ordenadamente, cada uno, el bit 0 con el bit 0, el bit 1 el con el bit 1, el bit 2 con el bit 2 y el bit 3 con el bit 3. ¿Qué sucede si tengo la señal SA0? Pues que en todos los multiplexores se selecciona la entrada 0, que es la entrada de la señal A. Y por lo tanto lo tendremos a la salida. Tendremos A a la salida A, en este caso son 4 bits. Por el contrario, si tenemos un 1 en la señal de selección, será B quien sea seleccionado y pasará a la salida. Tendremos a la salida B. Esto es lo que vamos a ver hoy. El multiplexor de dos entradas con una señal de selección y una habilitación. Hemos visto también multiplexores de buses. Si quieres más información o hacer ejercicios, aquí tienes un libro que te puedes descargar. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que estés bien y espero que te haya servido para entender los multiplexores. Un saludo.